Cada 8 de marzo se celebra el Día de la Mujer y aunque regularmente es entendido como un día para reivindicar los logros, en realidad se planeó como un día para presentar los conflictos alrededor del género. ¿Esto es en serio? Esto es en serio y ella es Naki Soto. Él, Luis Carlos Díaz. Hablemos del Día de la Mujer, no solamente porque es 8 de marzo y van a haber un montón de cosas extrañísimas como <risa> medios de comunicación regalando flores a las mujeres y, y entrevistando mujeres porque son líderes y son ejemplos en su área y mira qué bonito esto, sino que es un día, Naki, que se planteó para la protesta, para la exigencia. ¿Por qué? ¿Qué pasó allí? Ah, era, era importantísimo. De hecho, el año 75, que es cuando cuando se institucionaliza, fue un año dedicado al, a la agenda de la mujer y es cuando la ONU pide a los estados dedicarle un día a la mujer acordando que sea el 8 de marzo. Pero imagínate que sea una suerte de sindicato global de mujeres diciendo aquí hay todavía... Temas que atender, aquí hay cosas que discutir sobre la igualdad de género y sobre las posibilidades de género. Se toma además el 8 de marzo en conmemoración de las mujeres que en Boston protestaron por condiciones laborales y que murieron en el marco de esa protesta porque fueron encerradas en la fábrica donde estaban protestando. Ese hecho brutal hoy a veces quiere ser mostrado nuevamente que si sí con flores y perfume. y no, porque aunque se ha avanzado mucho y las mujeres votan y hay igualdad en muchísimos campos y hemos tenido mujeres presidentas en algunos países en realidad, culturalmente socialmente, políticamente hay trabas, hay problemas y hay una estructura de violencia en su contra que nos hace reclamar entonces una y otra vez las cosas pendientes No, es impresionante, Lc, porque a veces efectivamente este asunto de, la, de las procuras y de los logros pareciera desdibujar lo que todavía no alcanzamos. Es decir, aún la maternidad sigue siendo un factor clave dentro del rol femenino para el desarrollo de carreras e incluso de personalidades que dan sujetas a la posibilidad del matrimonio o de la maternidad. Efectivamente, el desarrollo de las carreras no responde a una lógica que respete ese rol preeminentemente femenino femenino y bueno, hay gente que pierde lo que ha logrado porque se dedica a ser mamá. Y ese tipo de estructuras generan violencia en torno a la mujer, no solamente porque las marca, las asigna, la, las lleva a hacer solamente ese rol que, que, que parece que la sociedad arma, sino que también condena a los hombres a un tipo de masculinidad en la que tienen que ser los fuertes, los insensibles, los proveedores de dinero al hogar, los que mandan, los que tienen que hablar porque la mujer hace silencio y eso genera violencia en Sí mismo. Por eso, este debate de hoy, Naki. ¿Por qué lo estamos haciendo? Miren, estamos discutiendo en redes alrededor del maltrato, de la distancia obviamente que cobra el maltrato físico versus el maltrato emocional o psicológico. Esa segunda forma de maltrato es claramente comprendida cuando se habla de niños o de adolescentes, pero pareciera tener enormes reticencias cuando se trata de adultos, de adultas. Hay sí. gente que lo resuelve solo desde la perspectiva de si tuviese ímpetu o valor no se dejaría echar broma, no se dejaría someter. Pero la verdad es que cobra otros, otras dimensiones y hay personas que efectivamente pueden lesionarte, no solo un músculo, no solo un hueso, sino también la psique. ¿Qué ocurre? Que ya llegamos a un punto crítico en el que la gente es capaz de decir y determinar, oye, está mal pegarle a las mujeres, incluso si es tu esposa. Ok, eso, eso, eso ya se construyó, al menos en este país donde estamos. Sí, señor. Se construye la idea, aunque sigue ocurriendo diariamente, no respeta clase social, no respeta nivel económico en el sentido de, de, de qué tanto estudiaste, que hasta dónde llegaste, cuál es tu apellido. Esto no respeta nada. Las mujeres están siendo vulneradas en cualquier espacio, solo que algunas logran ser más visibles que, que otras. Ok, hay un punto crítico en eso de no le pegue a la negra. Ok, claro. no le pega a la negra. Pero tenemos toda esta capa de violencia psicológica que quiebra, que humilla, que menosvalora a la, a la mujer y que también deja heridas. Porque cuando te enteras, por ejemplo, que por una depresión, por maltrato. Una mujer pierde peso. Tiene que empezar a tomar pastillas. No duerme bien. Tiene miedo de salir a la calle. Tiene miedo de tener otra relación. Deja de confiar en los hombres. Empieza a tenerle miedo a hablar a, a sus jefes y a todos. se sí. das cuenta que hay unas lesiones que hay que atender. ¿No? Y además una víctima de maltrato puede experimentar vergüenza, culpa, además de severos problemas de autoestima, de depresión. El, el asunto solo de envalentonarse para echar el cuento de lo que ha sido víctima requiere efectivamente de apoyo y de ahí la necesidad de poner el foco en el tema. No es solo un asunto de denuncia alrededor de lo que estamos viviendo, sino necesitamos prevenir mucho, pero mucho más. Solamente los dos primeros meses de 2020 han sumado muchísimos feminicidios en Venezuela. El aumento de esa tasa no es casual, es decir, el feminicidio es apenas una de las variables que explica cuál es la dimensión del maltrato contra la mujer en este país. Pero Ahí hay como la resistencia a entenderlo alrededor del maltrato emocional y prefieren siempre quedarse con el no le pegue a la negra. Claro, dice, ah, no, no te he pegado o oh, bueno, entonces no es tan grave. O oh, no abusó de su poder creyendo que es el Me Too. No, no abusó de su poder, ah, entonces no pasó nada. Porque se cree que el, el Me Too solamente es porque un tipo con mucho poder se acostaba con mujeres para que ascendieran y ya, y hasta ahí llega la violencia. Pues resulta que no. Aquí hay hasta coordinadores que abusan de pasantes y ese es el tipo de cosas que hay que visibilizar, mostrar y reclamar. Naki hizo un texto que se llama No es tu culpa, no estás sola. No es tu culpa, no estás sola. ¿Y saben cuál es la paradoja? Que en muchas ocasiones cuando una mujer decide denunciar, la dejan sola, los amigos la rechazan, la familia le dice, pero ¿por qué vas a hacer eso? ¿Por qué vas a mancharte otra vez? ¿Por qué vas a humillarte? ¿Qué le vas a hacer a este pobre hombre? Y además le dicen, pero ¿cuánto de esto es tu culpa? ¿Cómo te dejaste? ¿Por qué te pasó esto a ti? Y ocurre sobre todo con mujeres profesionales, solventes, que han, han logrado independizarse de su familia, que de pronto se ven entrampadas en esta lógica de violencia y empiezan a preguntarse, bueno, pero ¿por qué esto me pasa a mí? Se supone que yo estaba protegida. Seguro. Para mí hay aquí una escala interesantísima, Luis Carlos, que, que tiene que ver con el rango de exposición pública de las mujeres venezolanas. No es casual que el gobierno nacional haya maquillado, haya colocado velos sobre sus principales voceras. Y así, una voz tan importante, tan fundamental dentro del chavismo, probablemente la mujer que más poder ha tenido en Venezuela, como Cilia Flores, pasó en adelante a ser simplemente la muda rubia que acompaña a Nicolás en los eventos públicos. Una mujer que tuvo una vocería realmente agresiva cuando estuvo al frente de la Asamblea fue, Nacional. Fue presidenta de la Asamblea Nacional. Chévere, y allí tomó decisiones e hizo muchísimas cosas, pero de repente pasó a la mudez. Vicepresidenta de Nicolás es Delcy Rodríguez, y sin embargo la mayoría de las participaciones públicas de Delcy Rodríguez son para sonreír. O para darle la razón al hombre que manda. ¡Sonreír! Claro que, ojo, esto también ocurría con Hugo Chávez cuando se, vamos a decir, se glorificaba diciendo pero es que miren a los poderes públicos en manos de mujeres. Entonces tenías a Tibisay en el CNE, tenías a Luis Ortega en la Fiscalía, tenías a Luisa Estela en el TSJ, tenías a la Defensora del Pueblo. Uh -huh. eh, todas lo que hacían era obedecer... Al hombre que mandaba. Es decir, no había una autonomía femenina, sino que era como, bueno, usarlas para propaganda. Y ante la preeminencia de la masculinidad en estas historias, tienes una escala que incluye a un psicótico del rango de Matías Salazar. El gordo Matías. Como se llame la cosa esa, que es defendido por un abogado que utiliza como argumento que en Venezuela no es. No existe ley alguna que le prohíba a alguien tener tres mujeres. Que el abogado lo diga ya es terrible, pero que una vez expuesto a la opinión pública, una vez más, tengas un Estado ausente, porque esto es más que fallido, ninguna autoridad del Estado salió a decirle, Mire, señor abogado, las mujeres no son cosas, no son objetos, mantener a una mujer 30 años en cautiverio es un horror, es un delito y le toca al Estado venezolano investigar sobre esta historia, respetar el debido proceso, todo lo que tú quieras, pero alguien tiene que hacer contrapeso a este tipo de manifestaciones, porque cuando no las haces hay un trancazo de tipos que creen lo que dice la. abogado del gordo Matías. Que tener mujeres, tener mujeres que sean su propiedad... Como si fuesen chapitas. No solamente es normal, sino que no es ilegal. Y eso en el mismo país en el que ocurrió el caso de Linda Loaiza, que fue secuestrada y vejada por Luis Carrera Almoina, al que se le garantizó impunidad, es un horror. Y nuevamente, el caso Linda Loaiza logra llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte, hay un pronunciamiento y el Estado venezolano se ha negado a darle justicia. Y ese caso hay que explicarlo por una razón importante. Linda Loaiza fue violentada por un hombre y ese hombre tuvo que haber sido juzgado y no, no ocurrió como se debía. Pero de ahí en adelante... Linda Loiza fue violentada por cada fiscal, por cada juez, por cada policía que no atendió su caso. Todas las personas que dentro del Estado se negaron a darle justicia, la violentaron también. En efecto. Entonces hablar de esto, del machismo, de la violencia contra las mujeres, en realidad es hablar de un sistema hecho para hacerles daño. Así es. ¿Qué podemos hacer aquí? Queremos al menos un par de cosas fundamentales. La primera es que los medios de comunicación social en Venezuela tengan mayor sensibilidad para tratar estos temas, para acercarse a toda la dinámica alrededor del asunto del maltrato, sea físico, sea psicológico, y aprender a tratar con dignidad a una víctima. Lo segundo sería que medios, organizaciones, empresas sepan lidiar con estos problemas internamente. Seguro. Es decir, que cuando ocurra bajo sus narices, tomen medidas. Porque ya vemos que el Estado no lo hace y parece que no lo va a hacer. Pero uno no puede decir, bueno, dejemos esto para cuando haya democracia. Cuando haya democracia lo resolvemos. No. Tienes que generar métodos, sistemas, alertas tempranas ya. Tienes que saber tomar medidas. Tienes que saber... ¿Cómo operan los distintos directivos para tomar decisiones? Porque lo que pareciera más bien es que o se están tapando entre ellos, o le temen a la mancha pública, o temen que empiecen a salir trapitos de sus historias viejas. Porque como anteriormente pareciera que era más normal que ahora, entonces... Hay gente tratando de cubrirse la espalda diciendo, no, no, no, ya va. Pero es que si atendemos este caso de esta mujer que fue vulnerada por esta persona, entonces también a mí me va a caer sí. la pasante o la trabajadora o la empleada que tuve hace no sé cuántos años. Una cosa maravillosa también que puede ocurrir con nosotros es aprender a dejar de relativizar casos como estos dependiendo del rol que tiene el sujeto con respecto a nosotros. Me explico. Una mujer... Y me consta, además hablo con propiedad, no se toma igual la infidelidad que comete el esposo de una amiga okay. porque lo juzga de una manera y se enoja de una manera y vive el dolor de su amiga de una manera que la infidelidad que comete su mejor amigo. Porque cuando el mejor amigo le va a echar el cuento, se lo escucha y dice no puede ser, pero es que tú también. Y le baja la factura al evento y lo hace... Distinto. Lo claro. vive distinto. Y así es que vas legitimando fuentes de maltrato porque una cosa es si me lo hacen a mí, otra cosa es si se lo hacen a mi hermana y otra cosa es si se la hacen a una vecina que mantienen 30 años en cautiverio. Pero total, eso es la vida de ella y ¿para qué me voy a meter yo allí? Que es un poco... Las dificultades que tienen las organizaciones, las empresas cuando dicen, no, no, no, es que eso es un problema privado, es un problema personal. este Si no hay una denuncia en fiscalía, yo no, yo no actúo, yo no me muevo. Y eso es problemático cuando las instituciones no son tan, tan fiables. ¿Qué pasa acá? Tenemos que tener claro, por ejemplo, que relaciones consensuadas entre adultos son muy su problema. ¿Seguro? Es decir, relaciones consensuadas en el sentido de ellos dos se quieren y ahora pues quieren a otras personas y bueno... Su, su decisión. Sí. O estas dos personas decidieron tener sexo. Es muy su problema. Es muy su lío. El problema es cuando esto pasa al nivel de maltrato. Cuando hay daño. No entendemos qué ocurre en la psicología de los hombres que les encanta maltratar mujeres. Los que ven placer en destrozarle la vida a alguien. Porque una cosa es levantártela. Una cosa es tener labia, levantarte, acostarte con alguien. Pero otra cosa es Destrozar a la vida revisándole correos, hostigándola, usando información en su contra para hacerla sentir insegura y que se quiebre su autoestima y tener control sobre ella. Estamos hablando de cosas que pasan todos los días y que te diferencian una relación tóxica de un encuentro. Algo que puede pasar normalmente. Y por eso es tan importante que una sociedad desarrolle no solo las alertas tempranas que le ayuden a niñas, adolescentes, adultas, a entender el perfil de un agresor, sino que la propia sociedad se complazca también en generar espacios para que un agresor cambie, yo creo que es posible sí, por que una persona que admite, que entiende la dimensión de su error, aprenda otras dinámicas y se reinserte por supuesto que puede ocurrir pero tiene que pasar por el concurso de algo que cambie, que modifique la conducta, ya es un temazo el asunto de cuánto de nuestros patrones de crianzas inciden en esta historia, pero además tiene que haber la voluntad adulta del sujeto de concursar y hacerlo distinto Y sobre todo también escuchar a las víctimas Porque tendemos a ridiculizar O minimizar Y quizás una persona esté viviendo un infierno personal terrible Y no termina de contarlo Justamente por vergüenza, por pena por Que creen que le van a señalar Porque es ridiculizado, porque dicen No oh, vale, pero esto, esto no es para tanto O lo que suelen hacer los hombres maltratadores Es decir, es que esa es una loca Es que esa es una ex que quedó loca Entonces claro, es un problema Pero es su problema, no de él. Ese, ese juego lo que nos hace pensar es que la violencia en realidad es una escala, no es que todo el mundo asesina, no, no, no, pero es una escala y esa escala tiene que ser atendida en las etapas tempranas para que no escale. Así es. Primero, para que las víctimas no permitan que le hagan cosas peores, pero segundo, para que el maltratador no genere unas cosas más perversas y terribles contra la víctima, cosa que suele pasar. ¿Cómo dirías aquí que podamos determinar, entender? ¿Qué cosas son normales? ¿Qué cosas son maltratos? ¿Qué cosas tenemos que alertar? A ver, el artículo abrió el compás, el artículo además estaba asociado a un cuestionario para que la gente evalúe si, si es víctima o no de maltrato emocional, psicológico. Un cuestionario elaborado por una psicóloga clínica española. Yo lo que hice fue quitarle el castizo y <risa> latinoamericanizarlo. Pero el caso es que obtuve no solo historias de mujeres maltratadas, de amigas, familiares, de mujeres maltratadas, sino que dentro de las respuestas de mujeres que hicieron el cuestionario, efectivamente separaron esa historia como en dos grandes grupos. Okay. aquellas aquellas características que ellas suponen como normales y que ni aún mencionadas, explicadas por una psicóloga como alertas de maltrato emocional. Lo entienden así. Son invisibles, las aceptan. Y otras y que son maltratos, pero bueno, la vida es así, digamos. No la he inventado yo, la vida sigue, ¿no? De eso también se trata vivir. Bueno, a, a pesar de... Los paros cardíacos, respiratorios, las hiperventilaciones, todo lo que me dio tratando de procesar esta historia, yo logré separarlo en dos grandes grupos. Y el, el primer grupo, lo que consideran normal a pesar de ser maltrato, está liderado, Esto está en la escala de lo que más se repitió a lo que menos que como piden dinero a sus parejas es absolutamente normal, tres cosas, pedirle permiso para gastarlo, en la solicitud de ese permiso justificar por qué lo van a gastar, en qué lo van a gastar y esperar su aprobación. No, no hay independencia para el uso claro. de ese dinero. A lo que se suma, por ejemplo, mujeres que dicen, yo recibo dinero, pero tengo que apartar un poquito para poderme comprar cosméticos y maquillaje. Porque todos los demás gastos están justificados, los gastos de la casa, justificados por el hombre que controla el presupuesto, pero esto lo tengo que ocultar. Y eso empieza a ser violento, aunque pareciera normal aunque sea algo que viste en tu casa y hace tu mamá, no es normal en este momento. Miren, la segunda variable que más se repite es mujeres que usan ropa dependiendo de la calificación que de ella haga su marido okay. o su novio o sea, esto es muy sexy, quítatelo sí. o no me gusta que salgas en público con esto cito una frase tal como me la escribieron yo dejé de ser sexy el día que nos hicimos novios wow ¿Hubo alguna otra que completando justamente esa idea decía: Pero bueno, si yo quería ser sexy justo para levantarme un tipo, si ya me lo levanté, ¿para qué tengo que seguir siéndolo? Si él no está de acuerdo con una minifalda, con un escote muy pronunciado, yo no lo uso y ya está. Claro, ya eres mía, no quiero que te vean los demás. Ok. Ahí por tienes eso, un perfil de hombre, es que hombre no maltratador hay, y. Gracias. Mujer no hay problema en tener, no, en, en tener una mujer. Las mujeres. Entendidas claro. como cosas. ¿Recuerdas que hace rato hablamos de relaciones consensuadas entre adultos? Sí, señor. Bueno, ¿qué pasa entonces con las mujeres que mantienen sexo aun cuando no quieren, pero porque hay que satisfacer? ¿Cómo sabemos que lo pueden identificar? Bueno, pero ese es el principio con el que se justifican el deseo. Es si tú amas a alguien, lo complaces. Entonces admiten haber tenido en más de una ocasión sexo sin querer. No querían, pero bueno, si él quería, ¿qué vas a hacer? O sea, ahí estás. Claro. Eres su novia, eres su esposa. El, el, el siguiente punto en esta escala es algo que me, que me toca porque trabajo con tecnología. Es hombres que terminan desarrollando la actitud de revisar teléfonos y revisar mensajes directos y cuentas ah. en redes sociales. Sí. Eh, yo cuando trabajo con seguridad digital, por ejemplo, uno, uno identifica cuáles son las amenazas. La amenaza, por ejemplo, es el Estado, cuerpos de seguridad del Estado que te espían, empresas, eh, partidos políticos opositores a ti que te puedan eh, hackear contenidos, eh, el narco, por ejemplo, una vez que trabajé en México, un enemigo es el narco, eh, y otro enemigo, o sea, otro que vulnera seguridad son ex celosos. ¡Qué bárbaro! Maridos celosos. Y tienen tanto o más poder que los estados y las empresas, porque como te conocen más, tienen acceso al aparato, tienen ¿Seguro? acceso a las claves. A las claves. Bueno, para mí una premisa es, si tu pareja te revisa el teléfono, hasta ahí llegó la relación. Es decir, hasta ahí llegó. Pero hay gente dispuesta a tolerarlo o que le parece normal. Le parece... Sí, lo asumen como normal. Porque ellas tal vez también lo hacen. Porque a veces, como para formarle su lío, también lo revisan. Claro. Aquí hay que detener un momentito y decir que cuando las mujeres desarrollan esta actitud de empoderamiento pero nivel control cuayma yo no me dejo, que además hay un montón de leyendas venezolanas en torno a la cuayma, también están replicando una estructura machista. Así es. También están respondiendo. No, no estamos hablando de empoderamiento femenino, estamos hablando de repetir una cultura machista de control y dominio. Que tampoco es sana. Un rol, además, que se inventó en esta sociedad y que es un asco. Y además es Cada falso. Cada vez que una mujer, del mismo modo que un opositor, ha usado franelas que dicen, yo sí soy... ¿Cuáles eran...? Uh, Yo sí soy escuálido Escuálido eh, Claro Cada vez que usted legitima Una palabra como esa Igual error comete una mujer Cuando usa una franela Diciendo que ella es cuaima. Y por último Consideran normal No expresar criterios Sobre política O algún otro tema eh, Riguroso Porque asumen Que regularmente Sus parejas Saben más que ellas De esos temas Son esas, re esas reuniones De amigos Donde ves que la chica Se queda callada Porque es el novio El que está hablando Ajá ¡Wow! Eso no me pasa. Gracias, muy amable. Miren, pero, okay. en la lista de los que son maltratos, pero la vida es así y ¿qué le voy a hacer? Lo lidera que han tenido discusiones por el tiempo que le dedica a sus familiares o a sus amigos. Okay. Y la segunda línea de esta historia es... Ellas han dejado de tratar a unos o a otros Dependiendo de la opinión que sobre ellos tenga su pareja Esto pasa con hombres maltratadores eh, Tóxicos, ¿no? Que una de las maneras que buscan de quebrar a, a, a su víctima Es aislarla Y ese aislamiento es decir Oye, ese amiguito tuyo no me gusta Esa amiga tuya no me gusta Que no son celos ni inseguridad Es más bien una manera de quebrar Esos puntos de apoyo que puedas tener Para generar dependencia Es decir, usted depende de mí quiere descargarse algo, quiere confiar, a... es conmigo ahora. Y ahora te rompo esa confianza que incluso puede ser con la familia. Y si esto es lo más común, pues es preocupante. Bueno, se repite esta historia de su pareja minimiza sus logros y magnifica sus defectos o sus errores. Del mismo modo que la pareja minimiza sus problemas. Y cuando lo hace, regularmente la insulta. Tú crees que tal cosa es un problema porque eres bruta, porque eres boba, porque eres gafa, porque eres necia. Si tuviese un poco más de criterio, como lo tengo yo, no entenderías en eso un problema. Y ocurre con una frecuencia pasmosa. Sí. Pasa y pasa y sigue pasando y la gente lo asume como normal. Y una, y una pareja que resalta tus errores, es decir, que deja de ser tu cómplice, tu acompañante vas a convertirse primero en una suerte como de figura paterna o tutor que quiere evaluarte todo para ponerte calificaciones. Pero lo segundo es que quiere destrozarte la autoestima. O sea, quiere destrozarte más bien la confianza. Dejas de creer en ti misma para que ahora sea mi criterio el que se imponga sobre el tuyo. Chicas, cuidado con eso. De hecho, por eso se explica la próxima variable. Y es que regularmente en discusiones de pareja, ella termina cediendo. Porque él sabe más. Como él okay. sabe más, como él tiene más razones, entonces yo mejor me callo y bueno, y que la vida siga. A lo mejor tengo muchísimas más cosas que decir, mejores argumentos, pero bueno, es mejor dejarlo de ese tamaño. Una de las que más se repiten aquí, y, y que además es como el flagelo de esta, de esta década, es la soledad y amenazar a la pareja con... Bueno, te dejo sola. Claro, te abandono. Y no solamente es porque vas a perder el dinero que yo te ofrezco y la dependencia económica, es que vas a estar... Sola. Cosa que es humillante en público. Cosa que te va a dejar como la loca. Te va... Vas a perder esto que tienes. Y ese maltrato es, es muy repetido. Es muy repetido. ¿Y, y por qué las mujeres estarían dispuestas a aceptarlo? ¿Qué, ¿Qué ocurre ahí atrás? Porque yo creo, lc que el... 95% de los vallenatos, de los boleros, de las canciones románticas de los 80 están cifradas sobre esta historia. O sea, aquí también entramos en un modelo de... de cultura hacia lo amoroso, hacia el humor de pareja que pasa por el concurso de las tragedias, pana. Ninguna telenovela pasa entre dos personas adultas en las que fluye ah, que la relación. No, aquí... Hay o sea, que sufrir. Claro, claro. Hay que sufrir. Y ahí, por ejemplo, si escuchas esta canción Tusa, que es una canción de una mujer, una mujer que quedó quebrada, cuando dice, cuando escucha la canción, le da una depresión tonta, estamos hablando de alguien que queda dañado. Y sí. por eso es una canción que se ha hecho tan popular entre hombres. Ves que la ponen en la fiesta y son el montón de tipos los que están cantando, porque es una manera de reivindicar el daño que le hicieron a la mujer y que la dejaron recordándolo. Bueno, y que siempre va a escuchar si la canción y lo va a recordar. por la línea de lo que toda la cultura pop le ha aportado al asunto de la legitimación del maltrato a la mujer, chamo, vamos a hacer un vamos a hacer como 45 en serio más o menos, o sea, tendríamos que hacer una saga, es un tema grave, es un tema que de verdad necesita el concurso de todos, bien para el apoyo, el acompañamiento a la víctima, bien para la detección temprana de los agresores, bien para que esos agresores puedan modificar conductas, hace falta mucha gente involucrada en esta materia y sin duda el maltrato va a a seguir estando en el pliego de conflictos de las mujeres. Hay dos expertos que nosotros recomendamos en estos casos. Hay que buscar apoyo psicológico ¿Seguro? que sepa de violencia de género y apoyo jurídico, abogados, que sepan de violencia de género. Hacer este tipo de cosas públicas en redes lo que permite hacer es que aumente la discusión pero no hay justicia ni cambio, ni no, no, hay, no hay consecuencias hasta que no haya un tipo de acción acompañada por quien sepa. Seguro. Vamos a tomarlo en serio. Esto es en serio. Ella es Naki Soto. Y el Luis Carlos Díaz contenidos como estos pueden revisarlos en nuestras redes. Aquí hay una campanita en alguna parte para que ustedes se suscriban o nos pueden acompañar en Patreon.com slash Naki Luis Carlos todo pegado él no dice todo pegado conmigo